Suavemente libero las tensiones del cuerpo. Inhalo paz y voy relajando cada músculo del cuerpo. Imagino que estoy arriba de una montaña desde la cual observo un río de agua cristalina. El agua fluye. Tranquila, libre. Así es mi vida. Tal como el agua se adapta a las condiciones del terreno, así puedo amoldarme a todas las escenas que vienen en el día. Confío en que todo lo que viene a mi vida es para mi desarrollo interior todo me ayuda a fluir hacia la meta al fluir sin resistirme puedo adaptarme acepto las escenas cambiantes de la vida con apertura no hay rigidez en mi interior mi mente está libre de pensamientos innecesarios. Soy un alma que viaja liviana y sin peso, conectada a la fuente suprema de paz y amor.